Si a través del análisis técnico y sobre todo el poco conocido análisis predictivo es posible trazar el perfil del futuro de los precios, como se demostró la pasada semana aquí con el euro dólar, este requiere de formación para conseguirlo. Claro está que predicar en una tierra donde la santa inquisición convoca a exorcistas para sacar al diablo del cuerpo es una práctica regalada. Los conocimientos de predicción para uso propio están contenidos en los nuevos cursos de Virtual Broker. Llegar a conocer los movimientos del futuro no solo se atiende a las noticias o el chartismo, también a la correcta utilización de los instrumentos de cálculo geométrico y matemático. Todo ello va expresado en los análisis que te mostramos aquí. Veamos el formato. Los teletipos en Rusia acabaron la semana pasada con una noticia que ha puesto a Occidente al borde del precipicio en el asunto con Siria. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, se comunicó telefónicamente con Obama, el pasado viernes 19 de junio, cuando éste se encontraba en Berlín, para pedirle sorpresivamente, su decisión de cerrar el corredor de abastecimiento de armas, a las milicias terroristas, y la retirada de las tropas que las apoyan. Al siguiente día, el presidente informa al Congreso, el desvío de 700 militares a Jordania, para que se mantenga el suministro desde el sur, abandonando el asedio a la ciudad de Alepo. La caída de la ciudad de Kusair, cortó los suministros de armas a Líbano, y la entrega desde Jordania, y solo llegan al sur de Siria, siendo imposible llegar a la zona septentrión. El motivo de tal decisión, procede de las advertencias de Rusia a Turquía, y el temor a las represalias, de seguir suministrando contingentes y armas al terrorismo. Los servicios de inteligencia, pronostican el aplastamiento de las tropas rebeldes, como lo fueron en Kusair. Occidente teme que la pérdida completa de la guerra puede hacer virar en contra el campo de juego terrorista y este se desplace a los países que han apoyado la intervención en Siria. A continuación del seguimiento de los análisis de la pasada semana, en el que se trataron el euro y el oro como mercados de referencia, e incluyendo hoy los mismos y avisando de las señales en otros interesantes instrumentos, es relevante decir que en el euro dólar la fiesta bajista aún no ha finalizado, y a partir del martes se irá diluyendo, claro que de forma temporal. Desde la apertura del euro dólar el domingo 23 de junio en la noche, se pueden ver nuevos movimientos bajistas para buscar apoyos sólidos y hacer nuevos mínimos en la zona del 50%, en la búsqueda de un rebote. Y digo un rebote porque no logrará volver a alcanzar las cotizaciones de antes del jueves. De eso hay que olvidarse. Tan solo un viaje a la zona del 61,8%, es decir, al 1.3033, y después rebotar un 23%. El cambio de tendencia en el par, originada por el anuncio de la retirada de estímulos económicos por parte de la FED en Europa, le ha dado la puntilla en el ángulo mortífero de la confianza económica europea. El rebote alcista debe ir a alguna de las bandas FIBO, pero luego hay que estar atentos. A partir del 21 de julio hasta el 6 de agosto del 2013, donde se producirán nuevas puntilladas, previas al estocado final, en la semana del 12 de diciembre del 2013. En el oro, las posiciones bracket funcionaron en el ámbito bajista, consiguiendo un no menos merecido 114% de beneficio. Algunos inversores preguntan cuándo sería aconsejable iniciar un cambio de posiciones, y la respuesta es que deben quitar las posiciones pendientes en largo y esperar a la semana del 23 de julio, porque es en ese momento cuando se va a producir. Observando el gráfico, no es difícil conocer que la llegada a la zona del 38,2% de todo un impulso cíclico iniciado en 1999 le va a proporcionar, como es habitual, un movimiento al alza de precios considerable. Así que hay que guardar en el avisador del móvil la señal acústica para ese momento. El Dow Jones ha vivido desde el inicio de año un periodo de evidente confusión, separado totalmente de la economía real ha seguido insistiendo en movimientos de alza de precios en los mercados. Si el Dow Jones el 6 de junio advertía de un cambio de tendencia, el movimiento posterior se ceñía a un pullback, a la zona de resistencia, para comenzar a descender no solo por la decisión de la sabida falta de estímulos a la economía europea, donde las empresas del Dow tienen grandes intereses, sino también por la comunicación Obama por parte de Erdogan de bloquear el corredor de suministro armamentístico al terrorismo de Siria, donde las secuaces empresas americanas esperaban obtener la carnaza que les permitía seguir subsistiendo. Mientras no se resuelva, el Dow está tocado y seguirá en su movimiento a la baja hasta cerrar las divergencias pendientes en el 13.725 como objetivo. En cinco minutos, máximos y mínimos están en un canal bajista con constantes divergencias reversales y también opuestas, cuya fuerza vendedora prevalece y sigue aconsejando la apertura de posiciones en los puntos de aceleración más cercana. El próximo, en el 14629, con los consabidos 20 puntos de objetivo en los perfiles de Scalper. Si nos remitimos a los resultados, que acompaña a una invitación a la participación cada día en el chat de señales de Virtual Broker, también no deja de ser un consejo operar con el mismo broker, para evitar tener spreads y precios diferentes entre todos. <risa>